¡Hola amigos! Bienvenidos a Duty. Vamos a hablar entre las diferencias que tiene el humano y el perro sobre todo en el sistema digestivo aunque hay algunas que son muy conocidas y están en todos los blogs y páginas web, como puede ser la, que la, la mucosa olfativa, ¿no? la diferencia del humano que suele ser de 2 a 3 centímetros cuadrados y la del perro es unos 60 a 200 centímetros cuadrados ¿Mm? El número de células olfativas también. El, el ser humano tiene de 5 a 20 millones y el perro tiene 70 millones a 350 millones. Que existen razas como el sabueso, que hay algunos ejemplares que pueden superar los 370 o el bloodhound este tipo de perros de rastro, de sangre... Pero vamos, esto es la media, normalmente son 350 millones de células olfativas. Y después ya lo que es el, el sistema digestivo en sí, las diferencias entre humano y perro, mirar, la papila gustativa tiene 9.000 papilas, el humano, y el perro tiene 1.700. Con lo cual cuando tú disfrutas un filete, ese jugo, ese sabor, él prácticamente no, no nota nada, él lo traga y lo disfruta y ya. La dentición del humano tiene 32 dientes y el perro tiene 42 dientes. La masticación del humano suele ser prolongada ¿vale? y aparte tiene, se mezcla la saliva con las enzimas digestivas salivares, que el humano sí lo tiene, pero el perro no. Y la masticación del perro es muy breve, el perro muerde, rasga y traga, preferentemente. La capacidad del estómago del humano es de 1,3 litro y del perro 0,5 litros a 8 litros. ¿Vale? El pH gástrico del humano es de 2 a 4 y el del, humano es de, el del perro es de 1 al 2. El intestino delgado su longitud en el humano es de 6 a 6,5 metros y el perro puede variar de 1,7 a 6 metros. El intestino grueso del humano es 1,5 metros y el del perro va de 0,3 a 1 metro. La densidad de la flora intestinal, la 10, son 10 mil millones de bacterias por gramo en el ser humano y el perro tiene 10.000 bacterias por gramo o sea que cuando suele decir la gente dice que no te chupe el perro que te pasa bacterias es al revés es el humano el que pasaría bacterias al animal entonces tengamos cuidado con eso la duración del tránsito intestinal en el humano puede llegar de 30 horas a 5 días en el perro habitualmente suele ser de 12 a 30 horas las necesidades de hidratos de carbono en el humano es de un 60 o un 65% de la materia seca y en los perros es muy baja, apenas necesitan hidratos de carbono. Si es verdad que hay un, un estudio de la bióloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CECID, su nombre es Violeta Muñoz Fuentes, tenéis más información en el blog, y ella, ella, ella sí ha descubierto que los perros tienen facilidad para poder digerir los hidratos de carbono aunque no saquen mucho rendimiento de esa digestión pero sí tienen esa facilidad para poder hacerlo, cosa que otros cánidos no las tienen después las necesidades de proteínas, el, el, el humano es de un 8 a un 12% el perro ya es más alta, es casi el doble, vamos, más que el doble del 20 al 40% la materia seca las necesidades de lípidos en el humano es de un 25-30% y el perro puede llegar de un 10% a un 65%. El régimen alimentario del humano, pues habitualmente es oníbero, se clasifica como onívoro, pero bueno, ya puede ser vegetariano, vegano, carnívoro, elegir libremente la dieta que él quiera tomar. Pero el perro eh, es, es carnívoro, le clasificamos como carnívoro. Pues así terminamos. Dale a like si te ha gustado, suscríbete para más vídeos, activa la campanita y recuerda que la belleza del perro está en su funcionalidad. Saludos.